Bueno, esto es Radio Nemo, parte 2. Y en este vamos a hablar de la segunda canción del disco, que se llama Tierra Plana. La canción, empezamos por el beat, que es más o menos de donde parte todo. Y arranca con un, un sample de, de Blur. De Blur del disco Think Tank, Think Tanks, que es del 2003, el tema Brothers and Sisters. Tiene al principio un, un break de batería guapísimo, que yo no sé si es tocado o es ampliado, pero suena muy, muy hip hop, el break. Me jodía un poco ampliarlo, pero me molaba mucho por otro lado. Pero lo que hice fue grabarlo en un cassette el tema y en un wallman en este Wallman además, que tengo destripado. Entonces eh, a través de este potenciómetro que hay dentro del wallman tú lo puedes bajar la velocidad del motor. Entonces varías el pitch de. En realidad estás variando el pitch de del cassette. ¿No? Entonces lo he utilizado para resamplear muchas cosas Sobre todo temas que se ampliaba de MP3 pues me los grababa a cinta y luego los pasaba aquí Y los podía manipular Incluso en directo he hecho alguna manipulación Pues eh, pasé ese tema aquí Y amplié ese cacho de, de batería del inicio y ver, encima de ese, de, de ese break de batería Empecé a construir el resto A añadir el resto de samplers Que ahora os contaré cuáles son eh, la cosa es que luego eh, no me terminaba de convencer y retoqué yo la batería con los pads y con, y con unos sonidos de batería pues, genéricos, de los típicos, y, pero la toqué igual, con el mismo groove que, que el del sampleo. Entonces del sampleo solo quedaron unos poco, pequeños segundos que suenan al principio del tema, antes, en la intro del tema, antes de que parta y entre, y entre lo que es el tema en sí. Quedaron unos segundos del, del sampleo de, del cassette. Igualmente del cassette también samplé, o sea, no del cassette sino del Wallman. Eh, durante el tema acompañado de las cajas suenan eh, muchas veces el play y el stop. Los sonidos estos pues los grabé con el micrófono y, y suenan a lo largo del tema varias veces. Todos los, todos los plays y stop que escucháis. Y sonidos así como de cassette que se escuchan en esta canción están grabados directamente con un micrófono desde de, el sonido de, de cuando lo hace el Wallman. El segundo, el segundo sampler que, que vino para, para esta canción, con el que, que empecé a construir encima del de, de Drake este de Blur, es uno de Lee Scratch Perry del tema pa pa pa ya no sé si es ya uno ya primero ya hay nada un tema que descubrí escuchando tú yo no soy muy no estoy muy puesto en la música jamaicana pero sí que de vez en cuando me da y, y escucho mucho tú, que, que el dub que es lo que más me mola quizás sobre todo por los bajos así, profundos, tal, y, y es un tema muy mítico de, de Perry. Y me molaba muchísimo el bajo, y, y sobre todo el bajo y el juego de trompetas, que, de vientos que hay, la versión dupe esta que, como no tiene voces y tal, entonces ahí se pues to, todo lo, lo gordo. Eh, esta canción, el Tierra Plana, es una canción un poco compleja musicalmente, porque la idea desde un principio era que fueran tres canciones en una. Son tres, tres bits distintos, el del, el del principio y el del final utilizan este sampler como, como como corazón, como centro. Solo que al principio suena más un poco reggae, no tanto, pero un poco. Y el final es eh, partiendo del mismo sampler, pero con un sonido un poco más boom más más Nueva York, más sonido de Nueva York. En cambio el cacho del medio es el que lleva otra parra que ya explicaré luego eh, cuando utiliza este sampler al final eh, en principio utilizaba el bajo también pero al final eliminé el bajo y, y mi colega grumo que siempre están todos mis discos eh, retocó el, el, el bajo a su rollo eh, el de la primera parte y de la última parte la, la primera parte con un poco más reggae y la última parte un poco más más eh, más funk más, más, más, con, más con otro grupo y para darle otro, un rollo pues un poco más tocado un poco mejor sonido porque al final el bajo filtrado está guay pero no sé me, me gustan los bajos reales y teniendo a Bruno que, que siempre puede aportar ahí pues al final pues elimina, eliminamos el bajo del sampler y dejamos y tocamos el bajo, entonces del sampler al final quedaron las trompetas y algunos un, delays y tal, aunque lleva más capas de delays que, que le fui añadiendo yo y algunos teclados que le, que le añadí yo, lleva melódica también tocada por mí, eh, el tema tiene una segunda parte, un segundo beat y aquí es donde entronca un poco con la letra también, la letra eh, no es un rap típico, es, voy jugando un poco con las, sobre todo la primera y en la última parte, con la misma frase, pero cambiándole el orden a algunas palabras para cambiarle un poco el sentido en cada, en cada, fra, en cada fraseo. ¿no? Entonces le enseñé el, el, la, la primera versión del tema, tenía, creo que la segunda parte era distinta a la letra, pero. Y la, la segunda, el segundo beat era un, un rollo un poco más electrónico, más experimental, que rompía bastante con el primero Y le enseñé el tema a, a mi amigo Mike, Mike de Acqua, eh, de la boca, sí, de la boca y, y le gustó tal, y me dijo tal, me recuerda un poco al tema Construxau de, de Chico Ward Y dije, hostia, es verdad de vez como si fuese última el de Chico Huarque, es un temazo de los de, de los 70 o 60 de Chico Huarque, eh, hace un poco eso, bueno hace eso directamente, va contando una historia pero la cuenta dos o tres veces y cambiando frases, eh, cambia el sentido de la historia, cambiando palabras de sitio, cambia el sentido de la historia, es brutal esa canción. Yo tengo que reconocer que esa canción no la no la conocía hace mucho tiempo, sino que la conocí a través de una versión que hizo Fito Páez en castellano de la canción hace no muchos años en un disco que se llama Canciones para Aliens. Hizo una una versión tremenda, Fito. Amo aquella vez como si fuese última. Y yo ya sabía, de hecho yo llegué a Chico Huarque a través de Fito porque Fito es muy fan de Chico Huarque. y y en una canción que se llama Carabelas nada. Eh, nombra a Chico Ward. Chico Ward que tiene puestos los anteojos que dejé sobre un cuaderno con su rojo. Eh, lo cual, ojo, también es importante para el, el resto del disco este detalle de Fido Paz. Entonces, eh, cuando Mike me da ese detalle. Dijo, coño, pues sí, pues en realidad es un poco una versión de, de esto, ¿no? Que lo hice inconsciente o, o no, no, no era consciente de que estaba copiando Chico Huarque. El, el... Así que cogí, borré el beat de la segunda parte y directamente amplié para la segunda parte el tema de construcción de Chico Huarque. Entonces lo que hice fue eh, cambiarle el rollo completamente al tema y hacer, quería hacer un, un beat muy lofty hip hop pero cañero. Eh, para quitarle un poco el rollo tocado que tenía la primera parte y el poco boom bap de la última parte, pues un poco rollo cañero sucio y cogí el tema de Chico Huarque y lo, y lo destripé, lo, lo trocí en 20.000 rebanadas y fui mezclando rebanadas, cambiando beats y quedó uno de mis beats favoritos del disco, la parte más hip hop del disco. Es, creo que mi, el segundo beat de, de Tierra Plana es, es, eh, es tremendo. Es lo que más me gusta a mí, de lo que mejor me quedó, creo quiero, quiero yo. y Es lo que menos arreglo tiene en plan musical, sino que es más de trocear y, y puro y duro. Y, que, y también es la parte más rápida del tema, que, que me esquivo la otra parte de ir combinando frases, tal, sino que es más un rap. Y luego la tercera parte vuelve. El sample original, pero de un tono más más hip hop eh, Y la letra pues habla un poco de, de, de las contradicciones que tenemos ahora Y de las luchas que tenemos ahora Y de cómo todo, al final todo se ha convertido en un todo vale Y, y no me creo nada Y con tal de desconfiar, pues al final nos acabamos creyendo que la tierra es plana Y, y es todo un poco un absurdo eh, el mundo en el que vivimos y un poco eso intenta mostrar la canción, por lo menos desde mi perspectiva. También el nombre de Tierra Plana viene un poco relacionado con a lo que es la, el, el punto Nemo, la Tierra Plana, eh, los mares, todo, todo eso está un poco relacionado a los nombres. Eh, cuenta este tema además de Bruno en el bajo, pues al final me faltaba un plus y se lo dije a, mí, a mi gran amigo y el gran DJ Saiko que se rascara algo y se hizo... Unos calles bestiales. Y ya al final del tema, al final del tema, claro, Chico Huarque me lo había dejado picando ahí, ¿no? Entonces, eh, digo, yo llegué a Chico Huarque a través de, de Fito Paez, entonces... Tengo que meter a Fito Páez de alguna forma, porque a mí Fito Páez me flipa, soy muy fan. De hecho, escucho música, la primera afición que tuve es a Fito Pais. Entonces, eh, y creo que no lo había ampliado nunca todavía, o, o muy poco. Entonces, eh, dije, coño, ¿cómo puedo meter a Fito Páez aquí? En el tema Carabelas Nada, es un tema de, de finales de los 80 de Fito Páez, muy, muy, muy yacero. Y... Entonces al final de esta canción suena ese fragmento de Carabelas Nada donde, donde Fito Paez lo nombra y suena como en como una radio, como si estuvieras en, en, en, en una playa escuchando la radio con un ruido de mar de fondo y una radio así un poco tal y va sonando el tema Carabelas Nada de Fito Paez. Y eso me la ha dejado tanto para el siguiente tema. De, de, del disco que ya os contaré cuál cómo, cómo va la historia pero también está con también anda fito y carabelas nada por, por ahí así que nada espero que, que os molen estos detalles y como ya sabéis eh, está abierto el pre-order para la edición en vinilo de punto nemo eh, Entra el en enlace en mi vídeo en mi Facebook también está el enlace, lo vais, podéis encontrar aquí abajo y a ver si os interesa el rollo y podemos sacarlo en vinilo. Gracias, paz.